Como siempre, trayendo todas las informaciones importantes de nuestro portal Telenor.com.de recordarle a las personas que pueden seguirnos a través de Instagram de Telenor, Telenor con Do. También pueden seguirnos a través de nuestro Facebook. Eh, muchos videos importantes se están haciendo virales en Facebook. Videos de aquí, de los osobrosos, de, de mañana. Así que te va a disfrutar una gran cartera de contenido sumamente interesante en nuestro Facebook de Telenor. Y también en nuestro canal de YouTube. Si tienen que darle la campanita. Cuando le da la campanita usted va a ver le va a llegar un video de una vez de primera mano así que siga nuestro portal tenenor.com.tv y en Twitter que tenemos todas las informaciones importantes bueno vamos con la primera noticia y es algo de aquí del patio de la, eh, la provincia de Duarte y es del municipio de Villatapia eh, estudiantes dominicanos participan en competencia mundial de robótica. Vamos a ver la imagen de, de estos jóvenes que los felicitamos, un equipo formado por tres estudiantes y un maestro del liceo científico, eh, doctor Miguel Canela Lozano, en el municipio de Villa Tapia, partió a Dubái. Eh, con el fin de participar en el concurso mundial de robótica, el evento más accidental a nivel internacional para competir de 24 a 27 meses en un proceso. Los alumnos del sexto año de la secundaria, Anthony Cruz, Jessica Reynoso, eh, Briana González y representada por la bandera tricolor en el Medio Oriente. Así que a las personas... Eh, que están felicitando eso, les damos todas las felicitaciones son de aquí de la provincia de Duarte, Vía Tapia les deseamos todos éxitos es un concurso sumamente importante y más que destacar eso es la nueva forma de los nuevos profesionales que debemos emular más a estos muchachos que hacen robótica, que hacen software que la nueva sociedad requiere ese tipo de profesionales y ellos son jóvenes muy valiosos que están emprendiendo un nuevo camino, así que felicidades para ellos. Bueno, otra información importante nuestro portal telenor.com eh, hay 11 partidos se rumora que hay 11 partidos, según el listín diario, que se van a unir para hacer una fuerza que pueda sacar al PLD. Hay 11 partidos, según se rumoran en el cristo del listín diario, esta mañana, donde se rumora que estos 11 partidos que están conformados supuestamente dirigidos por eh, la fuerza del pueblo, que dirige leonel Fernández, y por el partido PRM, Luis Abinader. Esos 11 partidos... Ya uno conoce, supongo que en eso está el PRCD, está el PRM, está, está el PTD, que fue que se hizo el cambio. Y ya esos son los, los partidos que ya se, se escuchan, que se notan, que ya son parte de la oposición. Pero hay muchos partidos que todavía no han confirmado su, su escogencia, si estarán con la oposición o estarán con el partido de gobierno para saber cómo serán las elecciones del próximo 2020. Recordarle a las personas que este domingo es el último día donde es la inscripción de los candidatos. Así que, supongamos que ya después del domingo, del lunes, cuando vengamos para acá, para el programa la semana que viene, ya estarán claros los candidatos de cada partido. Todavía no se sabe del reformista, tampoco se sabe del PRD, y todo, solamente se conocen los partidos principales, que son la fuerza del pueblo. Si es aceptable, el MIUNCA, creo que eh, eh, por el por lo de Ramfis, se conoce lo del PLD porque fue Gonzalo, y lo del PRM por Luis Abinader Así que estas es son las informaciones más importante de nuestro portal Telenor Recordarle que somos el portal más seguido y más impactante, Telenor.com.de. así que las personas, síganos, que estamos liderando en todos los estamentos de aquí de nuestra República Dominicana. Vámonos para allá.